No, no, ya estoy grabando. Ya, ya. ya. bueno, ¿ha sido los mazos ya? En la fila izquierda, con una altura de 3 metros, 50 centímetros. 3 metros de pene. Uh, Raúl Raulongo. Entre sus deberes tiene hablar inglés en más de 5 idiomas distintos, haberse caído un pozo. <ríe> y, y. Y se cayó un pozo, de verdad. Y jugar mitos En la otra esquina Tenemos a mordir. Con una altura de 10 metros <ríe> Entre sus hogares Tenemos Escuchar los charros de Romaco eh, Campeón internacional De COD Y eh, eh, eh, eh, Nacional bueno, ser bueno en el. Provincial. Pro... <risa> <risa> el mejor jugador de su casa. <risa> sí, sí. malo por si acaso. Tiene 7 sí. cartas. cartas. Así que, damas y caballeros, bienvenidos a una nueva sesión de juegos, mitos Corta. y leyendas. Por favor, Martín, pone la weá más en el playmat del mazo, weón. Tenéis todo un playmat para jugar, weón. Martín robando siete cartas. Raúl con la mano ya. Ya, me quiero. Ya. Decía, Dado. ¿Qué número saca? 16. ¡16! ¡Ay! Señor, Dios mío! Casi. ¿Y aquí? 5. Cinco. Cinco. Perdedor. De mierda. Inicia ya. el Raúl. Por Entonces, favor, dejen de mover la mesa. Antes de empezar, Mazo Sombra. Mazo Sombra. Mazo Bárbaro. Mazo Bárbaro. Yes. Yes. Ya. La grupo, bajo oro, libre las puertas. Tiene la una cuerpo, moneda. Tira una moneda. Veamos, señor. ¡Hola, atención! Nada. Sello sí, Desastre Perdedor Gracias se esa Cuando entra en juego Puedo <risa> de alguna manera Sale cada La de cartas Viriatot vale. Busco un aliado De bárbaro Te costé uno. uno Oh my god Martín La vieja y antigua de Ataque en, De ese tipo Pianji Pianji Terrible Pianji este. Cuando este aliado Hace daño Más a castillo venente Puede buscar un oro En su cementerio Y verlo Entonces no dará apagado ¿También ¿Está bonito por favor? Me tengo no tengo ver en un cementerio. <risa> ¡Iluso! <risa> Sin cementerio ¡Iluso! Y cinco Cinco Martín ¿Qué? Cinco ¿Tú uno Es no, no. Eh, casi como un chingas ¡Chingas turno! <risa> un, dos, tres, cuatro, cinco Ahora tengo que verla Y salió un oro a Acá dale. acá Y roba el oro Y Y roba el oro, exacto Maldito motherfucker Martín, tetorro. Se siente la tensión en el ambiente. ¡Baja! Or! ¡La llama! ¡La llama! ¡Jumpaca! ¡Alpaca, quiero decir! Lo... Con uno, juega. Juega bueno, otro, juego dos cartas. Otra, dos cartas. ¡Oh my god! Mantus. Damas y caballeros. Entre oro robado y oro desterrado, <risa> no suma ni resta. No suma ni resta. Veamos, Martín que va a desterrar. Estoy viendo. Veamos, que va a desterrar. Ya, papúrate, bueno. Estoy viendo su vaso. Comerciales. ¿Qué <risa> pinturas usa el pintor? <risa> pinturas tricolor. ¡Ah! <risa> Y dos orazos al destierro. Espejo negro y... Y el... Jaca en el jaca. Lives. ¿Lo revolviste, cierto? Sí. Muy bien. parte Ya. vaya a atacar, Martín? No puedes. No. Finaliza. Hacer Yo caso al, al juez. O te descalifico por weón. que qué ah. no se puede descalificar a la gente por weón? No, no me Se acabó la... El sol, <risa> ¿Finalizaste? Po, sí ¿Finalizaste? ¿Voy po claro po Oye, ¿robaste carta al finalizar No Ay. Bajo, oro si no, está en el video grabado Exactamente. Como así, como está haciendo trampa Tiene 4 euros turno 2 Sus piches Y 5 daños eh, voy, a un... voy a jugar... Otro villato oh, no. Ah, cagaste, Martín, Luego... Fuiste <risa> bueno Voy a destruir a... Este, bro ¿tú? Para buscar un oro sin habilidad Dos oros Y uno con habilidad no, ya no, ya. Y su mano. Dejen de mover la mesa weón. ponerlo en su mano Bueno, si se lo quiere meter en el ojete Ah, Sí, A prender la luz sin Ahí ]idad. sí ahí, chco, ahí Que se mueve Santa ¿Qué buscaste? Una mano diestra y un sí, oro sin habilidad Un oro sin habilidad y un oro con habilidad la santa diestra pinquita. Sí, no, no, la, no la de edición. La de edición no es la... No es la promocional. Exactamente. Eh... Y bueno. Todavía uh, te quedan tres oros. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Voy a pagar. No, no, no va a dar con... oh my God. Oh my god No había visto una táctica así Desde el campeonato mundial de 1835 Donde no Arnold Quartemeyer Se enfrentaba a, a Wan Chan. <ríe> Fue una final De locos ¿Cuántos de? Que momentos Nada ¿Cuántos recuerdos? Nah, <risa> no listo. No ataque No a hacer una cosa muy estúpida Pero voy a pagar dos Le di miedo Voy a jugar Juego oh de desierto Oh my a a Oh my Martín Robo una carta Juite, Se resuelve bueno. Hermano Usted lo hizo mal, usted es weón ¿Por qué? No, al final de la partida le hubiese dicho, ¿cómo ya. lo haría yo? Ya Bueno Y te ataco ¿Cuál es ¿no? eso? Espérate, cuando el da nacantes sí, sí. junto a todo oro león, la carta pierde su habilidad Y este gana toda la fuerza Cinco Son cuatro Ah, cuatro dos, Pero eso y... lo dejaste recién, ¿tiene furia? Sí, tiene sí. furia Fucha. ya, ¿cuánto entonces te volví con uno? Ya. Todo que muerto. 2, 4, 3, 2, 4, y 3. No, son 4, 6, 9, 8. Matemática, hermano, matemática. 9, inter... 8. La integral de f de ¿Cuánto? x por sí, e de x. Bien. <risa> ¿Y ahora no me quieres robar, verdad? ¿eh? Sí, tengo valor robarte a sacar cuánto? Todos ¿Todo los oros, por mano. ¿Fuiste bueno con el oro se me uno con a habilidad a construir. Y analizando realizando Yo creo que el audio puede quedar raro el video. Pero es otra historia ¿Y este entra con oro sin habilidad? Es un oro. Entra con oro con entra con habilidad, pero como oro pagado, sí. Pues. Eso no tiene habilidad. No, pues no tiene habilidad, pues si la habilidad está limpio. Por pues, eso Sí, güey, había... ya? No? Sí, sí, sí, Partir. Tu turno nuevamente. Grupo, mi turno 2. Dos? Dos? ¿Sí, ¿Turno dos? Sí, bueno. Mi turno 2. Deja de mover la mesa, soy sí, vos, maldito. de la Deja la cocina después. ¿eh, sí. ah, no, sí. Ya que tiene tanto, no va ¿No a Voy 2, 1 Y pago 1 cuánto 2 y 3 Espera, te voy a pagar uno ¿Pero ¿Cuando ocupa la herida de esa? No, la herida de Arrugón a jugar de En respuesta a es una carta una herida Hasta el comienzo de tu turno no, no puede ser rentado por efectos de su una una Bueno, y fui, Poma Fuiste hueón. Pero Martín. Ah, no. qué hueón. ¿Qué pasó? No, Ten... para... ¿Tenía que destruir esta hueá para buscar oro? No. ¿Sí? No. Eh... Bajo oro. Como no era mi primer y segundo turno, generó oro. O oro generado. Aleph, como el libro que, que escribió. Sí. Él. El. oro generado. Camaricón. Barajate tiene carta, no sea tramposo. <coughs> Martín, se te está viendo color de hormiga. No, desde turno uno, weón. <risa> <risa> Hermano, todas las partidas que has jugado con ese mazo le ha salido ese, el viriato, al principio de la mano. Así. Extraña, extraña, extraña la weón. Extraña, extrañala, weá. Martín, Martín, ¿cuántas partidas jugando sale el manto tu primera mano? ¿Y, salió? y yo tengo tres. Pero no, mira, está todo en cámara. Esa de ¿sí? hueá no está en cámara porque la repartija no está. En Voy a llamar a Juanito de ML para preguntarle. ¿Cuál es la posibilidad de que salga la guayita esa? tengo tres de estas? ¿Cuántos de esos tenís tú? Yo tengo, tú tenías dos nomás. Ah, tengo dos. ¿no? Sí, y yo tengo tres. Y si siempre sale en la mano, menos o sale siempre en la mano. Bueno, Ay, yo cambié mi mano él no. Mi esta weá, mi Willy. Ya, vamos 3. Y ahora va a atacar con 20. Juego. Rana. ¡Ah! ¡Cagaste! <risa> ¡Cagaste! <risa> <risa> ¡Fuiste bueno! Martín, creo que te llaman ahí afuera que te fuiste a la mierda. Sí, te fuiste a la mierda. Eh, vale. eh, me tengo que ir. <risa> a ver, a ver. <risa> ya, ahora la son las 2 para las 6. Cuando entran para las eh, ya. Yeah. Te vas en la mierda. Me ahí. voy. Mira, y el de edición, weón. Mira, mira, mira. observenlo, gente en la dice? casa. O en sus celulares, o donde chucha estén Pero mira, obsérvenlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Y trapo! ¿Por te este voy a atacar? en, la en ataque? Yo. ¡Por ese! Sí, tu ¡Todo Pero tu aliado! ¡No! Hasta tu... ¡Ya! Está... Primero que todo! Hasta que... ¡Por este desgraciado! ¿Hasta que se destruye esa weón? No, hasta tu próxima fase de agrupación Eh, voy que, la... que pierda la idea ¡Raúl, ya ganaste, weón! No? ¡Ya! ¡Ya weón! la fuerza! Por este, la de la raza ahora que están atacando ganan toda la fuerza. ¿Ya? ¿Sí? Así que son 6. 5, son 6 más 5, son 11. Sí, chulo. Entonces, ah, 15, 20. 13. Ahí van 13, 13. No Ay, <risa> <risa> Hermano, qué chito. Claro? Hermano, <risa> ¿cuál de los dos más tramposos, eh? <risa> güey? Eh, por el... Mira, yo te digo, el, el nuevo Heracles de la edición de Limpia es como el Ragnar, pero en héroe. Porque le da más dos pero al héroe. Sí, pero cuando entra por... Ya, pues por eso, pero el Ragnar eh, suele a la wea, la línea de ataque... Pues bueno. El Heracles, ¿no? Ya. ¡Uh! Oh, roba 3. Roba 3. Y. Cuesta bueno. Finalizo. Martín, te toca. Te hecho esa weá, te dice weá. Cuando pude. ¿Te dije? Es que pensé que iba a tener más tiempo, pero. <risa> <risa> el tiempo es un recurso escaso contra el roble. Pues o sea, hay que jugar a esa weá. Estaba buscando que en esta cena del cementerio, salió nunca, bueno. Yo parece que no jugué a Santa Distra. <risa> Que ¿Se puede robar la, la carrera cristal está? Yo, de ahí. Ah, eso. Son dos inaderidades y ese cuando atrás juego. Eh, donde no. conviene. ¿Por qué me quieres robar esa weá? ¿Ah? ¿Qué si, sí, por mano? ¿Para robarme una weá que tengo yo? ¿Qué tengo yo que tengo No, para que no me robas tú un oro, weón. Pues, ah. ¿Qué? Si me he robado como 20, culero. Y tanta weá le ponéis color, con chino, madre Yo tengo la multitud. ¿Tenéis cuatro oro? Sí. Por Raúl, ¿cuántos oros tenéis? Eh, 4, como 20. 5, 6, 7. 4 oros versus 7 oros. Interesante, ¿eh? <risa> no se sabe quién va a ganar bueno, acá es Que no se sabe. Bueno, igual <risa> yo espero que la gente, si ve este video, que comente que el Raúl hizo trampa. <risa> ah, trampa, <risa> trampa <risa> Pero si así es trampa, weón. Bueno, de man? forma inimaginable. La weá del trance ya se fue y se fue. De bastante. repente, ¡pum! Otros 3 Ragnar en mesa. ¿Qué te puesto? Ya, hago Martín. Estoy haciendo cálculos, Uno, dos, tres. Dos, dos, tres, dos. ¿Algo tres. tres, tres. Ya ¿Tienes? Te anulo, bro? Te la anulo a 3, po, no sé, ah, sí. el culiao pesado, Juan. Chupa Mira, y el ropa la tiene... Chúpame. Ya, voy a pagar. Me voy a enviar 3. Sí. hay que me rindo, Juan. No. <risa> no te voy a ir rendir. ¿Qué? No te voy a ir rendir Acabas de hacer un trato con el diablo, culiao. No te voy a ir rendir. Bro. ¿Ya me toca? Me va a atacar, era como 20 y tengo 7 cartas, Juan. Perdiste. ¿Me toca? Sí, me esquema ¡Ah! Sí, sí. Ya, ya me toca no, no pasa nada ¡Ataca, Raúl! ¡Ataca! No, no Raúl At At ¡Ah, cagó! Eh... Bajo, ¿no? Ataque, madre. Va a esperar que perdáis con... No, te loca Pago tres Juego Soy el Snu. ¿Tu Tus aliados no. son imbloqueables, indestructibles, indestructibles No, para ah. los que no sepan esta carta, esta carta tiene tres cosas, dice Si controlas tres o más oros ¿Ya? No puedo ver la carta, doctor ¿Y no te la sabes de memoria? No. Puta culia, penca, cabrón. Si controlas 3 o más oro, destruye una carta objetivo que no sea oro. Si tú controlas 5 o más oro, robo 2 cartas. Si controlas 7 o más oro, busco una carta en nuestro castillo y juega sin pagar su coste. Ya a mí? hacer las 3, weón. Sí, pues, Exactamente, weón. Puedes hacerlas todas. Más. Cagaste, hermano. Así que, si uno te destruye la carta objetivo, te cueste la chucha. Robo 2 cartas. Y por último, busco una carta en nuestro castillo y la juego sin pagar su coste. ¿Y pide 3? ¿Pide 3? Hermano. ¿Pide 3? Igual la mitad de esa jugada es. es okay, eh, ilegal. Eh, ilegal. La mitad de esa jugada es. Ilegal. Es mío porque son mi oro. Ilegal. <risa> Así que entre comillas, no? si él gana, yo gano. Yo gano. <risa> Hay que ver el lado positivo, <risa> ¿verdad? ¿verdad? <risa> sí, con tanto me oro me que él tiene, sí, tiene, si él gana, tú ganas. <risa> sí, <¿qué> me parece. <risa> porque <risa> la mitad de los oro son míos. Sí. Claro, me parece. <risa> me parece Lógica, correcto, ¿cuál correcto? ¿Cuál es logía, no, ¿no? vamos a en cosas, para sin Es como una inversión. En contra Negación, tuya, pero Negación. una inversión en contra del que invierte, pero como invertiste, ganáis. PO! ¡Sí, sí, me parece! ¿Me <risa> buscaste otro ragna. <risa> no, es única, pasa. es única la wea, po. ¡Ah, cagaste! ¡Terrible y <risas> ¿Qué, ¿Qué dices qué, qué eso? ¿Ah? Lo Aníbal. Aníbal cuando entra en juego a buscar dos aliados de, de mi cementerio <risa> sin pagar su coste. ¿Dos aliados? ¿Cualquiera? Desde dos menos Ah, sea, dos bien, mira, mierda, me en la botella ah, ah. ¿Puedo ir buscando el ah. entofaz y vigilia nomás? Sí Ah, no, pero me va a dejar vivir <risa> no, <risa> no, no ¿Sí? No el, el apretón de manos <risa> ah, no, no, no, no. Buena, buena partida, buena partida Una buena partida Espero que hayan disfrutado. Campeón indiscutido de la partida. Yo. También teníamos los míos que es de Martín, por si acaso. <risa> no importa, Martín. Nadie te quita la. Eh... La victoria. <risa> la, la historia moral, wey. <risa> <bueno>. Victoria <risa> moral. Es bueno. como cuando un jugador se hace un, un autogol y su equipo pierde. <risa> pero igual en pero cualquier cualquier... Por el gol que va a. Igual le dan la plata por el gol, ¿o no? Porque les dan bonos por gol. No, no Si le decís un autogol, te dan bonos. No, yo creo que sí, yo creo que dinero <ríe> <recorra, ¿por? ríe> Yo quiero mi dinero. Ver, creo que no. Ya gente, dispedien de. Digan chao. Chao, chao. Adiós. Ojalá le haya gustado a tu ojalá, no. ojalá no haya visto trampa. Ojalá hayan visto las trampas que hace. Sí, esperemos sus comentarios para castigar al Raúl, azotarlo. Ahí. Y se va a quedar sin leche, no. Sí, Si el Raúl se descubre que hizo trampa, lo vamos a obligar a darse vuelta al Dark solo uno con los ojos cerrados. <risa> <risa> si no lo hace, se hace el de sí, sí, la bruja. Sí, se lo vamos a tirar no. Chao.